¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí. Bueno chicos, tal y como no ven en el título... Perdón, lo ven en el título... Este, hoy vamos a recorrer el, el tren más, más este, largo, por así decirlo Bueno, no es por así decirlo, es que es el tren más largo este, de todos los mundos tutoriales de Minecraft en esta, en esta ocasión estamos en el tutorial que se encuentra creo que en la Xbox 360 Creo, si es que bien me acuerdo, la verdad es que lo estoy jugando en móvil Me descargué el mapa nada más para, para hacer esto Claro que ya lo había grabado en un anterior en una anterior ocasión Solo que Ahora sí vamos a visitar lo que sería el mapa De... Bueno, que ya estamos en el mapa, claro eh, A ver, vamos a revisar una de estas cosas ¿A ver ¿Qué hay? Bueno, no se puede abrir este cofre Ahora, tengo las elitros Ok, tengo las elitros puestas Voy a poner el mapa de este lado Como ven, el, el mapa es muy grande Ahora, dejo Déjenme hacer esto... Por favor, dime que vuelo... Sí, vuelo... Ahora sí, vamos a irnos por, por este lado... Que aquí es por donde está el tren... ¡Me caigo! ¡Ayúdame, ahogo! Bueno, me voy a ahogar... Me voy a ahogar... Bueno, no me ahogué, pero... <ríe> Quería que me iba a matar... A ver, esto lo hicimos en el... En el video que hicimos el otro día... Que les comento que ya había avanzado un poco... Un poco, mejor dicho... Ahora se ubica el tren por esta zona de acá arriba Se ubica, a ver, aquí no Mira, para hacernos eh, esto más, más corto Vamos a irnos por aquí abajo Vamos a irnos nadando, mejor dicho Ya iba a decir otra cosa Ahora bien, eh, por aquí no hay entrada, por aquí sí Ok, vamos a subirnos por acá Por favor, súbete Súbete A ver, por acá Y ahora por acá Ok, excelente, ahora donde se ubica la, la cosa que es, es que les digo del tren. Ok, está por aquí arriba. Se tiene que subir todo. Me, se me está se me está lagueando esa cosa, esta cosa. Ayúdenme, se me está lagueando. Vamos a continuar con esto. A ver, fuegos artificiales también nos podrían servir para darle impulso a las elitros. Pero de momento no, no lo veo necesario. Es llegar a esa zona de allá. Es llegar a esa zona de allá. Y allá es donde está el tren. Y es que bien no me acuerdo. Ok, vamos a irnos acá volando. Y aquí está nuestro destino. Para llegar al tren. Ok, ahora ya no me acuerdo dónde está. <ríe> no, no, no. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Me tengo que acordar. Está por acá. Acá está. Está de este lado. Para esto nos vamos a tener que ir de este lado. Que se ubica por acá. Acá está lo que sería esto. Y acá nos está diciendo que por acá está el tren. Eh, ¿Dónde está el tren? Yo solo quiero ver el tren. ¿Dónde está el tren? Aquí está. Y aquí es donde comienza nuestro camino. A lo que sería eh, el tren más largo de toda la historia. Bueno, no de, la, no de toda la historia. Exageré. Pero bueno. A ver, para que sea más... Para que se vea mejor. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a meterme... Y ahora voy a hacer que todo esto de alrededor, que están viendo ahorita, desaparezca. Para esto nos vamos aquí a video y le ponemos en ocultar H.U.D. O no sé cómo se pronuncia esa cosa. Ahora vamos a iniciar nuestro camino. ¡Sí!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 Nos salimos. ¿Y aquí que hay? Ok, hay vías, hay hierro, hay palos, hay oro. Nether. D Nether, lo que es. <ríe> Nether. Estoy cada vez más loco. Eh, ¿Aquí que hay? ¿Este es otro? ¿Este es otro? Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Este es otro camino. Este es otro trayecto. Vamos a poner el metro por acá el, el este, mejor dicho, el vagón Y ahora de nuevo, vamos a... Hacer lo que sería video Ocultar esta cosa Y a... Uh, que inicie nuestra aventura Por favor, ey, ey Ok, Ese inició solo, creí que teníamos que presionar el botón Ey, no, no, no, no, por favor no te quedes todo aquí Ok, vamos a continuar ¿Dónde me llevará esta cosa? No, pues a ningún lugar a ningún lugar A ver, notificación de Facebook Dios mío, por favor Bueno, pues esto ha sido todo hey, Por un momento creí que se me había quedado bugueado Esta cosa Ok, vamos a continuar con esto ¿Qué digo continuar? Si sí, esto ya está acabando Bueno, pues vamos a despedir aquí, aquí el video eh, Una linda vista Dios mío, por favor Vuela, vuela, vuela Las malditas elitros no me sirvieron. Ahora chicos, antes de que se vayan, les tengo que mostrar un tutorial para hacer una buena miniatura. Aquí con esta cosa. Obvio que si la hacemos aquí, se va a ver feo porque se ve nuestro, nuestra experiencia, nuestra vida y toda esa cosa. Así que para que se vea bien, bien chido, nos metemos aquí a video en opciones, claro. Y aquí en primera persona le ponemos a la tercera persona enfrente le, pone, le ponemos en ocultar HUD, algo así decía Y listo, y listo A ver, Dios mío, por favor ¿Por, ¿Por qué empieza a llover? ¿Por qué empieza a llover? ¿Dónde están los... estos de... las opciones? Bueno, los comandos, mejor dicho A ver, Dios mío, es que yo estoy haciendo tutorial Y de un momento a otro empieza a llover, Dios mío A ver... Aquí, clima... Despejado ¿Qué? ¿Qué? No Clima eh, Despejado No se puede Ahí está Ahora de nuevo De nuevo volvemos con el tutorial Video Ponemos acá Y listo chicos Así es como yo hago mis miniaturas a veces No Dios mío que he roto una torcha Así está bien Así es Es una Es una Un punto de vista muy Muy bien hecho <risa> La verdad espero que les haya gustado el video Y este pequeño tutorial que ya les tenía que mostrar desde hace mucho tiempo Y le doy el tutorial a TheSidOx Bueno, espero que les haya gustado el video Y <risa> nos vemos este, después, adiós